Junto con la diosa Puta, Arnovio menciona a Peta, que preside sobre las oraciones. Es una de tantas deidades conocidas únicamente por el nombre y que suelen estar relacionadas con los ciclos vitales, como la agricultura. En este caso, cumplía sobre las primeras necesidades de los niños.